en colegios públicos. Señor Alonso Fernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Formulo la pregunta, ¿qué medidas piensa adoptar el Consejo de Gobierno para permitir que los alumnos no se vean privados del derecho a manifestar su modo de vivir y expresar su sentimiento religioso en Semana Santa? Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señoría, las medidas consisten en aplicar la normativa en vigor y permitir, como en este caso, que se lleven a cabo las actividades programadas. Cuestión distinta es que los centros educativos, en el marco de su autonomía, no decidan finalmente no celebrarlas, como parece que ha ocurrido en algún caso, pero autorizadas están. Señor, como decía, la Consejería ha cumplido la normativa. Tenemos un marco legal eh, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los centros y tenemos un servicio de inspección educativa que vela por el cumplimiento de la norma, asesora y orienta a los distintos sectores de la comunidad educativa. Y le insisto la inspección con la ley en la mano y tras analizar y estudiar estos casos. ...ha informado favorablemente... ...sobre la realización de estas actividades... ...y para eso se ha basado... ...en varios aspectos... ...han sido diseñadas por el profesorado del centro... ...han sido aprobadas por el consejo escolar... ...a propuesta tanto del equipo de ciclo... ...como el directivo... ...y además se ha contemplado... ...otra actividad alternativa para atender educativamente... ...al alumnado que no participara en ella... ...despolitizar la educación la libertad y el respeto a la legalidad vigente son y serán nuestros principios básicos en estas cuestiones muchas gracias ¿Trabajo? muchas gracias señora presidenta señor consejero como siempre desde, desde, desde el más profundo de mi respeto eh, quiero decirle quiero decirle algo eh, ya lo he dicho en esta cámara más de una vez y se ha quedado de dicho quien guarda al guarda si ustedes, son los que, si ustedes son los que tienen la labor de legislar y si ustedes son los que tienen la labor de cumplir con la legislación y de, y, de, y de imponer o establecer cuáles serán los principios básicos y los contenidos básicos en los colegios, lo que no podemos es, como usted bien dice, discriminar un alumnado en favor de otro. Y me preocupa mucho el tema de la que está ocurriendo en los colegios porque cada vez... Estamos dando más pinceladas. Hemos tenido un caso reciente que se ha ido produciendo por dejar las cosas evolucionar con el paso del tiempo, como es, como es, por ejemplo, en el caso de Cataluña. Le hemos dejado evolucionar con el paso del tiempo y ahora tenemos un gran problema nacional. Si en los colegios en Andalucía seguimos dejando que hagan, bajo su criterio, política, en los colegios, al final se nos escapará de las manos. Con lo cual, hemos de ponerle un freno. Mire usted, a mí me preocupa mucho lo que el Gobierno eh, opina sobre la, sobre la Semana Santa. Ya no en un contexto religioso, que lo es, sino también como una expresión cultural y popular. Porque eso sí es una herencia recibida, la Semana Santa. La Semana Santa es una, her una herencia que hemos recibido de nuestros ancestros, y más en esta tierra, por lo que simboliza y por lo que es, y por lo que representa. ...en toda su extensión... ...y me preocupa... ...lo que ustedes piensan de la Semana Santa... ...en primer lugar... ...porque ya se han manifestado como... ...o le han definido como un desfile de vanidad y populismo. ...porque... ...usted mismo... Eh, se, ha, ...se ha desdicho... ...por un lado... Eh, haciendo, ...apelando en las explicaciones... Que, ...que el reglamento orgánico de los centros públicos... ...estipulaba que esos asuntos se resuelven de manera interna... ...pero luego se desdice... ...en declaraciones de la consejería... ...diciendo que la inspección informa favorablemente sobre la realización de, de este tipo de actividades. El presidente en su, en su investidura habla, eh, eh, cita a Antonio Garrido, eh, que, en gloria, que en gloria esté, un gran eh, defensor de la Semana Santa. Entonces lo que nos preocupa a nosotros es que no se hable de la Semana Santa como tal, como expresión cultural y como, eh, y como una... Señor consejero, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Señoría, na nadie cuestiona la Semana Santa. No estamos hablando aquí de cuestionar la Semana Santa como una manifestación para algunos religiosa, para otros como una manifestación cultural, como una tradición de nuestros mayores, en fin. Yo, yo creo que no es estamos hablando de este tema. Yo creo que lo que aquí estamos ahora mismo es tratando de clarificar, de clarificar que tenemos un marco normativo que cuida y que respeta esas tradiciones y que los centros educativos tienen autonomía para poder decidir. Y para eso tenemos también dentro de esa normativa en vigor una inspección que, por ejemplo, en estos casos no había emitido en ningún momento ningún informe. En contra de la celebración de, de estas actividades. Los centros tienen autonomía suficiente para desarrollarla o no. Entonces, quiero comentarles en este sentido que eh, todos los profesores, incluidos los de religión, tienen la obligación de contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. Y ahí siempre estará este consejero, al lado del respeto y de la libertad. Muchas gracias.